Amiga, amigo, bienvenido un día más a Historia de los Valores de Éxito. Hoy vamos a hablar de un libro, Los Secretos de la Mente Millonaria, de T. Havrecker. Es un libro muy, muy, muy revelador, muy, muy práctico y sobre todo que te abre la mente. No se trata tanto de aprender, sino de reaprender precisamente conceptos, ideas para revolucionar tus creencias. Con ejercicios, con dinámicas con principios de riqueza, con afirmaciones, con decretos, con historias reales, con ejemplos. En definitiva es un libro que solamente leerlo te va a cambiar totalmente la percepción de ciertas creencias que tú tenías y que naturalmente vas a querer abrazar sí o sí. Hace referencia literalmente a la forma de pensar de la gente pobre, de la gente media, no en contraposición, sino en comparación con la gente rica. Eh, lógicamente todo parte de un patrón, un patrón que tú tienes metido aquí, que seguramente son creencias que no eran tuyas, que son las que has oído en la familia, las que has oído en personas que de alguna forma te influenciaran. En este caso te ayuda a reaprender, te ayuda a, rea, a, a regrabar, a reafirmar, creencias muy positivas que logran barrer por completo tu patrón lo interesante, naturalmente que hagas su taller, pero si no puedes todavía permitirte el lujo de pagar el taller que te pueda costar que será muy caro, si sí puedes por lo menos ya eh, dejar que tus, tus neuronas y tus neurotransmisores y la neuroplasticidad de tu cerebro tanto de tu zona izquierda como derecha trabajen al unísono para abrazar estos nuevos conceptos pues nada más, espero que te guste. Te he hecho una pequeñísima sinopsis acerca del libro y espero que la disfrutes. Hard Ecker nos habla en este libro de los secretos de la mente millonaria, repartidos en diferentes puntos de riqueza. En este caso, él concreta 17 puntos para alcanzar la riqueza. En un principio, me gustaría comenzar con hacerte las siguientes preguntas: ¿Te gusta sentirte especial? ¿A dónde te lleva? ¿Te gusta sentir que tienes la razón? ¿A dónde te ha llevado? ¿Te gusta criticar, culpar, renegar a lo que tienes derecho? ¿A dónde te ha llevado? ¿Tienes pensamientos negativos hacia el dinero que no son tuyos? Nunca fueron tuyos. Volvemos a lo mismo. ¿A dónde te ha llevado? ¿A dónde te ha llevado mantener las creencias por lealtad a la familia o a alguna otra persona? ¿A dónde te han llevado las creencias productivas, buenas, positivas o simplemente las que no lo son? ¿A dónde te ha llevado todo esto? En este caso, los secretos de la mente millonaria no se trata de que tengas que aprender. Al contrario, lo más importante de este libro es desaprender. Desaprender y no darle tanta fe a lo que crees saber. Porque precisamente eso de lo que crees saber es lo que te ancla y te bloquea. Creencias como desconfiar porque no tiene sentido, experiencias nuevas. Con la mente abierta no hay necesariamente que elegir entre el dinero y otros aspectos de la vida, puedes elegir los dos. Muchas veces pensamos en o rico o feliz. En este caso a lo largo del libro tienes la posibilidad de editar tus valores, hacerlos nuevos y tener nuevas reestructuraciones en tus neuronas. Sentirás inclusive estas somatizaciones de transformaciones físicamente. Todo ello, si quieres reaprender con humildad y absoluta entrega. En este libro, completamente he descubierto unos cuantos valores repartidos por él. Es un libro, es un libro muy simple a la par que muy prolijo. En concreto, yo he descubierto 13 valores que vas a ver tú, uno a uno, de a poquito. En primer lugar, tener dinero. Naturalmente, para prosperar, hace falta que tengas en tu mente la palabra dinero. Todo es energía. Absolutamente todo es energía. Y, evidentemente, has de desbloquearla. Ten presente estos valores que luego vas a cotejar con el libro y te va a encantar porque es así. Y están dentro de ti también. Tener dinero, planificación, iniciativa, perseverancia, liderazgo pragmatismo, determinación, austeridad, comunicación, influencia, simplificación, contribución y organización. Todo ello, que parezca mucho en un principio, está muy bien estructurado a lo largo del libro. Durante el libro se proponen, eh, como te digo, 17 decretos, que tienen que ver directamente con tu patrón del dinero. El patrón del dinero es los hábitos que tienes, que, han, que has ido teniendo durante muchísimos años, que no los has cambiado y que están basados en tus creencias. Estos hábitos se han determinado ya en patrones, digamos como algo bastante anclado. Eso no significa, por supuesto, que se vaya a quedar ahí anclado, ni muchísimo menos. Como bien sabes, todo es energía y todo es una causa y un efecto. Y realmente todo depende de lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, porque ellos generan tus resultados. Por eso tenemos claramente como Ecker nos dice, los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones y las acciones llevan a resultados. Evidentemente tu patrón financiero está compuesto por una combinación de tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones, todas relacionadas naturalmente con el dinero. La mayoría de la gente comprende que somos criaturas de hábito, pero de lo que no se da cuenta es de que en realidad existen dos clases de hábitos. El hábito de hacer y el hábito de no hacer. Para todo cuanto no estés haciendo ahora mismo te encuentras en el hábito de no hacer. El único modo de cambiar este hábito de no hacer es por el hábito de, por lógicamente, hacerlo. Por ello, para pasar del no hacer al hacer, Eker nos propone archivos de riqueza. 17 archivos de riqueza. Archivo número 1. La gente rica piensa, yo creo mi vida. Y la gente pobre, la vida es algo que le sucede. Como bien sabes, la ley de atracción también funciona. Por lo tanto, has de saber muy bien lo que quieres atraer a tu vida. Puesto que efectivamente, muchas veces atraemos aquello que no deseamos. Archivo de riqueza número 2. La gente rica juega al juego del dinero para ganar. La gente pobre juega al juego del dinero para no perder. Archivo de riqueza número 3. La gente rica se compromete a ser rica y la gente pobre desearía ser rica. Archivo de riqueza número 4. La gente rica piensa en grande, la gente pobre piensa en pequeño. Archivo de riqueza número 5. La gente rica se centra en las oportunidades, la gente pobre se centra en los obstáculos. Archivo de riqueza número 6. La gente rica admira a otra gente rica y la gente pobre le molesta, la gente rica y próspera. Archivo de riqueza número 7. La gente rica se relaciona con personas positivas y prósperas. La gente pobre se relaciona con personas negativas y sin éxito. Archivo de riqueza número 8. La gente rica está dispuesta a promocionarse ella misma y la gente pobre piensa de forma negativa en lo que se refiere a la venta y a la promoción. Archivo de riqueza número 9. La gente rica es más grande que sus problemas. La gente pobre es más pequeña que sus problemas. Archivo de riqueza número 10. Los ricos son excelentes receptores. Y los pobres son malos receptores. Archivo de riqueza número 11. Los ricos eligen que se les pague según los resultados. Los pobres eligen que se les pague según el tiempo empleado, es decir, por horas. Archivo de riqueza número 12. Los ricos piensan en las dos cosas y los pobres piensan o esto o aquello. Es decir, los pobres piensan en las dos cosas, en la familia y en el dinero. Los ricos piensan en la familia y en el dinero. En vivir, en ser felices, en tener dinero. Sin embargo, el pobre muchas veces piensa en... Bueno, pues si tengo eh, que sacrificar a mi familia por ganar mucho dinero, lo voy a hacer. Sin embargo, sé que tengo que sacrificarlo. Erróneo, por supuesto. La gente rica vive en un mundo de abundancia, sabiendo que hay suficiente para todos. Archivo de riqueza número 13. Los ricos se centran en su fortuna neta. Y los pobres se centran en lo que ganan con su trabajo. Está claro que el de los pobres está en la, la nómina y punto. Y sin embargo los ricos se centran en lo que es la fortuna neta. La fortuna neta comprende diferentes cuentas que aconseja Ecker. Para lograr efectivamente esa libertad financiera, esa fortuna neta, Ecker nos propone tener de nuestros ingresos un 10% precisamente en una cuenta a largo plazo para gastar. Otro 10% para una cuenta para formación, para desarrollar nuestra formación continua, para crecer. Un 50% de nuestro sueldo, de nuestra nómina, de nuestros ingresos, para necesidades básicas, pues, lógicamente pues sea alquiler, luz, agua, teléfono, lo básico. Y un 10% para donativos. Eso es lo que te hará llegar a tu eh, libertad financiera y lo que conforma la riqueza neta. Archivo de riqueza número 14. La gente rica administra bien su dinero y la gente pobre administra mal su dinero. Efectivamente, te hace todo un desarrollo para que entendamos bien cuál es la diferencia. Archivo de riqueza número 15. Los ricos hacen que su dinero trabaje mucho para ellos y los pobres trabajan mucho por su dinero. Efectivamente. La cultura antigua, la cultura que teníamos siempre es cuantas más horas trabajes más ganas, luego entonces estás trabajando por horas, no por resultados. Volvemos a lo mismo. Archivo de riqueza 16, los ricos actúan a pesar del miedo y los pobres dejan que el miedo los detenga. Y el último, archivo de riqueza 17, los ricos aprenden y crecen constantemente. Los pobres piensan que ya lo saben. Cae por su peso Una forma de ejemplificar esto es precisamente... Ese dicho que seguramente ya conoces. ¿Cuáles son las tres palabras que paralizan, por supuesto, toda, todo aprendizaje? ¿no? Bueno, pues son tres. Ya lo sé. Nos indica aquí Eker que en muchos de sus seminarios también inicia para que te des cuenta de eso, efectivamente, de que en cuanto que des por hecho que algo lo sabes, ya no vas ni a escuchar siquiera lo que te, la información que te va a llevar. Lo que está muy claro es que tú puedes siempre decir o pensar bueno, pues voy tirando, ¿no? pero no puede ser de las dos maneras. No puede ser voy tirando y... y soy rico, son incompatibles. Principios de la riqueza importantes. Junto a estos 17 archivos de riqueza, también nos habla de diferentes principios de la riqueza que te van alentando paulatinamente, hoja a hoja, paso a paso, para que te des cuenta como todo está perfectamente coordinado e hilado para que tus neuronas transformen directamente su parte física a través de estos pensamientos. Él dice textualmente, he identificado dos fuentes principales de ingresos pasivos. La primera es que el dinero que trabaja para ti, aquí se incluyen las ganancias procedentes de inversiones en instrumentos financieros, tales como acciones, obligaciones, letras del tesoro, mercados monetarios, fondos de inversión inmobiliaria, así como hipotecas u otro activo que pueda ser liquidado por dinero en efectivo. La segunda fuente principal de ingresos pasivos es el negocio que trabaja para ti. Esto implica generar ingresos continuados procedentes de negocios en los que no necesites involucrarte personalmente, ni para que funcionen ni para que produzcan ingresos. Ejemplos: Bienes inmuebles en alquiler, derechos de autor de libros, música, software, registrar tus ideas, convertirte en franquiciador, poseer unidades de almacenaje, poseer distribuidores automáticos u otros tipos de máquinas que funcionen con monedas. Y la mercadotecnia de la red por nombrar solo unos cuantos. Aquí se incluye también montar cualquier negocio que se haya sistematizado para poder funcionar sin ti. Repito, se trata de una cuestión de energía. La idea es que sea el negocio el que esté trabajando y produciendo valor para la gente en lugar de hacerlo tú. Muy, muy importante este regalo de oro que te da. También nos dice más adelante, el truco consiste en informarse. Aprende sobre el mundo de la inversión, familiarízate con varios vehículos de inversión y con instrumentos financieros distintos como la propiedad inmobiliaria, las hipotecas, las acciones, los fondos, las obligaciones, el cambio de divisas, en fin, toda la gama. Después elige una sola zona de actividad en la que te convertirás en experto. Comienza a invertir en esa zona y después más adelante podrás diversificar. Todo se reduce a esto, la gente pobre trabaja mucho y se, y se gasta todo el dinero que gana, como consecuencia de lo cual tienen que trabajar mucho durante toda su vida. Gente rica trabaja mucho, ahorra y después invierte su dinero, de modo que ya no tenga que trabajar nunca jamás, nunca más. También nos sigue comentando, la idea es cultivarte tú para crecer hasta convertirte en una persona próspera. Repito una vez más, tu mundo exterior es meramente un reflejo de tu mundo interior. Tú eres la raíz, tus resultados son los frutos. Hay un dicho que me gusta, te llevas a ti mismo contigo a donde quiera que vayas. Si te cultivas hasta que y convertirte en una persona próspera, en lo que se refiere a la fuerza de carácter y mente, triunfarás de forma natural en cualquier cosa que hagas. Adquirirás... El poder de la decisión absoluta, es decir, adquirirás el poder interior y la capacidad de elegir cualquier empleo, negocio o campo de inversión sabiendo que será un éxito. La gente rica entiende que el orden para el éxito es ser, hacer, tener. La gente pobre y de clase media cree que el orden para el éxito es tener, hacer y ser. La gente pobre y la mayoría de la clase media piensa si tuviese mucho dinero podría hacer lo que quisiera y sería feliz. Los ricos entienden si me convierto en una persona próspera podré hacer lo que necesito, Hacer para tener lo que quiero, incluido mucho dinero. Y esta es otra cosa que únicamente sabe la gente rica. El objetivo de crear riqueza no es principalmente tener mucho dinero. El objetivo de crear riqueza es cultivarte para crecer hasta convertirte en la mejor persona que pueda ser. De hecho, ese es el objetivo de todos los objetivos, cultivarte como persona. Hay que también nos propone una serie de ejercicios que son imprescindibles. Precisamente para que el cambio, la transformación en ti se convierta en hábito. Y lógicamente se produzca ese cableado dentro de tu cerebro que debe de rehacerse. De, por ahí viene el concepto de reaprender, no de aprender. Entonces esto significa que tanto el material práctico como te propone, los ejercicios que te propone, en un principio, bueno, pues solo hay que leerlo, ni siquiera hablar de ello, pensar en ello y hacerlo. Ese es el tema, ahí está la, la diferencia. Te habla también de diferentes principios de la riqueza que te ayudan, que sustentan. Los 17 puntos vistos anteriores. Principio de la riqueza. El dinero es un resultado. La riqueza es un resultado. La salud es un resultado. La enfermedad es un resultado. Tu peso es un resultado. Vivimos en un mundo de causas y efectos. El principio de riqueza más importante es el que creo que hemos mencionado antes, ¿no? Los pensamientos llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a acciones y las acciones llevan a resultados. Existen cuatro elementos clave para el cambio. Cada uno de ellos es esencial en la reprogramación de tu patrón financiero. Son sencillos pero profundamente poderosos. El primer elemento de cambio es la conciencia. No puedes cambiar algo a menos que conozcas su existencia. El segundo es la comprensión. Entendiendo cuál es el origen de tu forma de pensar, puedes reconocer que ésta procede de fuera de ti. Y el tercero es la disociación. Una vez que te das cuenta de que esa forma de pensar no eres tú, puedes separarte de ella y decidir en el presente si conservarla o desprenderte de ella. Por supuesto basándote en quién eres hoy y en dónde quieres estar mañana. Y el cuarto elemento, el cambio del reacondicionamiento. Precisamente aquí te habla que a través de potentes técnicas reconectarán los cables de tu subconsciente a nivel celular y de forma permanente. Entrenando de nuevo a tu nuevo cerebro, que lógicamente producirá términos de productividad y naturalmente en dinero y en éxito. A todo esto, que te propone diferentes ejercicios y dinámicas en las cuales has de acompañar también movimientos con tu mano derecha y tu mano izquierda y anclando en diferentes puntos de tu cuerpo el corazón y el cerebro, apoyado a diferentes declaraciones, diferentes decretos y afirmaciones positivas que refuerzan naturalmente, como lo hace la PNL por supuesto, esos anclajes que te van a ayudar a transformar tus creencias, tus pensamientos acerca de ello. Por eso, por eso te vas a volver productivo y de gran, gran éxito en tu vida. Más de 250.000 personas ya han probado su dinámica, sus ejercicios en sus talleres y, y, bueno, evidentemente han constatado muchísimos de ellos un gran éxito y un gran cambio en su productividad económica. De hecho, también hace afirmaciones aquí y relatos, pequeñas historias de sus experiencias que vienen a constatar esta realidad. Naturalmente todo parte del patrón del dinero, el patrón que tú hayas tenido acerca del dinero, que está bien, bien arraigado en ese subconsciente, al igual que la culpa, al igual que no perdonarte, al igual que, bueno, es todo energía, como bien nos dice él y como bien sabemos de otros exitosos del programa top de hoy en día, como Robert Kiyosaki que evidentemente también saben que cambia todo a raíz de tus creencias, de cómo las mides, de cómo las actúes, de cómo las experiencias. Tichard Ecker cambió su vida tan solo en dos años y medio de no tener un, un euro, un dólar, a ser multimillonario. Te recomiendo efectivamente que pienses como rico y te harás rico. Efectivamente. Y te recomiendo este libro porque... Eh, yo te he hecho una síntesis muy, muy, muy, muy corta acerca de todo lo que hay en este libro, combinando perfectamente las ideas, los conceptos, las creencias, las historias, los ejercicios, las dinámicas, la parte de tu lenguaje verbal y no verbal, todo te lleva a un cambio, a, un, a generar un patrón nuevo, a generar un hábito nuevo. Y unas creencias nuevas, tan, tan, tan positivas y tan productivas, que este libro te puede cambiar, por supuesto, la vida en todos los sentidos. Porque en cuanto que tú cambias tu interior, se va a mostrar en el exterior. Y eso también te habla y te puntualiza de que en el interior de este magnífico libro. Bueno, pues espero que te haya gustado efectivamente la reflexión que te he hecho acerca de este libro. Este es un libro que tienes que tener sí o sí en tu cabecera sí o sí, de recordatorio continuo y perenne para todos los días crear un patrón nuevo, precisamente en base al hábito, el hábito de leerlo, releerlo, escribir, hacer los ejercicios, las dinámicas que él te propone, eh, inclusive los anclajes que te propone por parte de la PNL, anclajes mmm, verbales, anclajes eh, con tu mano derecha, con tu mano izquierda, y que en definitiva, te van a ayudar muchísimo a que este libro forme parte de tu vida y parte de tus nuevas creencias. Acuérdate, por cierto, de suscribirte a este canal para estar actualizado eh, continuamente y además revalidar tus valores. Un abrazo y hasta la siguiente.